Bueno, mi mamá era una luchadora, defensora del territorio indígena lenca, que está en el suroccidente de Honduras. Eh, estaba defendiendo el territorio también del concesionamiento que hubo eh, a los ríos. Específicamente había una lucha muy importante, que es eh, la lucha en defensa del río Hualcarque, que es un río sagrado para el pueblo lenca. Eh, en, en esa defensa se intentaba construir eh, una represa, que es la represa hidroeléctrica Guasarca. Eh, quien la estaba construyendo es la empresa DESA, eh, cuyos socios eh, más importantes, mayoritarios, es la familia Atalá Sabla. Eh, y esta empresa es la que nosotros hemos responsabilizado y que incluso hay un tribunal que ha dicho que es la responsable del asesinato de mi mamá. Eh, entonces nosotros entendemos que eh, los socios de esta empresa son eh, los que participaron en el asesinato de mi mami. Además de eso, a partir de una investigación hemos tenido pruebas eh, que conectan a esta familia con el asesinato de mi mami. Entonces estos son los que todavía faltan. Hoy hay siete personas condenadas que son asociadas a su autoría, a la autoridad material del asesinato, o, eh, a la autoridad al asesinato material de, de, de mi mami, eh, o sea, son las personas que son gatilleros que participaron disparándole. Hay en, en esas siete personas condenadas eh, dos eh, personas muy vinculadas a la empresa de esa. uno es el ex jefe de seguridad de la empresa y el otro es el eh, gerente ambiental. Entonces nos preocupa eh, porque hay elementos militares ahí también, eh, siendo eh, que fueron condenados. Hay una persona más que está siendo juzgada, que es el gerente general de la empresa DESA, una persona que es un militar eh, que participó en la inteligencia del Estado eh, y que aplicó eh, esos conocimientos para eh, perseguir eh, y armar todo el asesinato de mi mami y de otros defensores más del río Hualcarque. ¿Qué pruebas tiene de que la familia dueña de la represa está directamente involucrada? ¿Se presentó esa evidencia en el juicio? Bueno, eh, tenemos 33 amenazas previas que se le hicieron a mi mami, la mayoría vinculadas a esa, previo a su asesinato. Eh, además de esto, eh, a partir de información que nos da el Ministerio Público, logramos eh, ver eh, un eh, chats, o sea, comunicaciones de eh, miembros de la empresa con eh, sus empleados en las que hablan de ataques hacia el COPIN eh, y además eh, de eh, lo que implicaba para ellos la actividad de mi mami. Eh, además de eso, eh, hay también eh, chat que vinculan directamente al gerente general con los gatilleros con los que con, en los que se coordina el asesinato de mi mami y además cómo el gerente general le da información eh, a eh, los eh, miembros de la familia. Entonces, eh, yo creo que eso es bastante evidente y demuestra un poco cómo esta red con también comportamientos militares.